El tipo de videos que yo hago sin duda alguna son videos divertidos sobre datos curiosos que quizás no conozcas para que día a día aprendas algo nuevo. Lo mejor de crear contenido en videos, sin duda alguna, es que tienes un gran lienzo en blanco para que puedas darle creatividad a tu imaginación y puedas crear absolutamente todo lo que se te ocurra. Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos una vez más a mi canal. Los temas de mis videos los elijo muy fácil, absolutamente como lo plasmo en mi canal en Hablando de... Datos curiosos que quizás no conozcas es eso, sobre todo lo que nos rodea. Absolutamente todo lo que nos rodea tiene un dato curioso que quizás no conozcas. Y es lo que a mí me encanta mostrar a todos ustedes, que mis videos sean muy divertidos, orgánicos y que sean muy gráficos y visuales. Yo interactúo con mis seguidores de una forma muy simple. Cada vez que tú logres atrapar a una persona nueva y se suscriba a tu canal o a tus redes sociales... Escríbeles, mándales un mensaje de agradecimiento Por haberse tomado el tiempo De observar un poco tu, tus contenidos Yo me uní a Hitsbook Sin duda alguna porque es una gran plataforma Para poder darle un impulso A todos tus contenidos Y absolutamente gratis Que es una de las mejores cosas que tiene Hitsbook Tú subes eh, todos tus videos A esta gran plataforma Y automáticamente te da una gran difusión Para que todos tus contenidos Sean más virales En las redes sociales lo único que tienes que hacer es simplemente darle clic en subir video Y automáticamente seleccionas la red de la que tú quieras subir ese video Colocas la liga Y de forma mágica aparecerán todos los datos de todo, de todo el video De todo el contenido que tú has hecho por ejemplo en YouTube La comunidad de Hitsbook ha ido en crecimiento constantemente yo, yo llevo aproximadamente un año en esta gran comunidad Me encantan todos los cambios que han hecho en esta plataforma ¿Por qué? Porque lo han hecho de una forma muy sencilla ya he visto la nueva sección de contenidos destacados y webseries Y me encanta que tengamos esta, esta gran plataforma de forma gratuita Para que cada uno de nosotros podamos ver nuevos contenidos Pero sobre todo de personas como ustedes y como yo que hacemos día a día lo que más nos apasiona. La web serie que más me ha gustado es Aim to Fame. Porque es un reality show creado para las redes sociales. Que yo me dedico a la música, me dedico a estar en escenarios, me dedico a cantar. Y nada como ver... Que otros chavos como yo puedan cumplir su sueño por medio de, es, de, de estos programas, ¿no? Como Aim to Fame, donde le dieron la oportunidad a talentos nuevos, el ser descubiertos y el ser vistos por un público como tú y como yo.